¿Cómo escoger una LLC desde el extranjero? Si estás pensando abrir una empresa en los Estados Unidos, lo vemos con el experto, así que acompáñanos. 882. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta hablar de los negocios, ya saben, y pues este apoyamos y empoderamos a todos aquellos profesionales, em emprendedores, CEOs de empresas que están buscando pues darse paso a través de los diferentes canales digitales, ya saben, de esto se trata, este video podcast que sacamos todos los días de lunes a viernes con contenido de calidad y calidez para pues eh, en este propósito de apoyo a los que habíamos mencionado y bueno, hoy estamos un martes más, martes 8 de febrero del 2022. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante para si ya estás eh, creciendo en tu empresa y seguramente querrás internacionalizarte. Una de las opciones que puedes eh, hoy por hoy que se te vienen a la mente es pues crear una LLC en los Estados Unidos porque eso te dará pues prestigio te dará eh, marca tendrás la posibilidad de eh, llegar con más posibilidades a otros eh, clientes a abrir los mercados no si es que este es el tema eh, tenemos ese interrogante bueno y ahora en qué estado debo abrir así que esto hemos traído un experto experto en el área que nos va a compartir pues todos sus conocimientos en las preguntas que le vamos a hacer pero claro, Claro, no sin antes invitarles a que si tú eres una empresa B2B y necesitas implementar un embudo de ventas dentro de LinkedIn para que obviamente te vengan de manera constante, predecible y escalable eh, oportunidades de negocio, leads calificados, pues a través de nuestras mentorías lo puedes revisar, cateman.com es las mentorías, puedes hacerlo, participa para la segunda edición que empieza el 15 de marzo, así que ojo, echarle un vistazo. y bueno. Vamos a empezar entonces ahora. Quiero dar la cordial bienvenida a James Baker. James, gracias por estar aquí en el podcast. Gracias por tenerme. Sí, es, es um, muy interesante lo que está haciendo. Yo, yo he revisado uh, algunos de sus programas y eso, es, eso uh, suena súper interesante. Y estoy um, uh, feliz de estar aquí para ayudar a su, su, su, uh, su gente con, con ese, ese tema muchísimas gracias para nosotros James es un verdadero placer que tú hayas este, aceptado estos minutos para compartir con la audiencia y efectivamente como ustedes saben siempre traemos expertos de calidad James es una eh, ustedes pueden visitar, lo vamos a dejar en las notas del programa en LinkedIn, es eh, una persona que ayuda en su empresa a empresarios a tener ojo una buena estrategia de impuestos ahorrando miles de dólares anuales y expandirse en los Estados Unidos y en el mundo esta es su propuesta de valor de de LinkedIn, así que, pues bueno, y dentro de tus propias palabras, James, antes de entrar en materia, eh, aparte, quién es James Baker? Oh, ok, gracias. ¿Quién soy yo? Uh, James Baker. Yo soy un asesor fiscal en Estados Unidos y yo ayudo a gente en diferentes partes del mundo a expandir a Estados Unidos o utilizar las herramientas que, que, que le permite cuando tiene una compañía en Estados Unidos para expandir su negocio, para vender más. Y para estar abierto a un mercado nuevo. Y lo que hacemos nosotros es uh, ayudarles en entender qué tipo de compañía usar, cómo usarlo, cómo utilizarlo, cómo utilizar las herramientas disponibles para ustedes, como cuenta bancaria, procesadores de pagos, y cómo arreglar todo eso en su negocio y también tener toda la confianza para operar que, y saber que no va a pagar tanto impuestos en Estados Unidos en todo ese proceso. Entonces, estoy, estamos, estamos trabajando en más. Yo, yo soy una. Um, entrenado en, en impuestos internacionales, uh, como enfo enfocando en Estados Unidos, pero más estoy, soy un emprendedor uh, ayudando a mis clientes a expandir y vender más y hacer más negocios. Entonces um, eso es lo que estamos haciendo y estamos trabajando con uh, gente en todo parte del mundo. Es muy interesante. Qué maravilla y es que en realidad esa propuesta es muy valiosa porque como tú has mencionado el objetivo de que tenemos muchos empresarios de expandirnos de abrir nuevos mercados y dentro de este proceso pues eh, se nos abren más oportunidades pero hacerlo de la mano de alguien que nos guíe eh, y en este caso para conseguir eh, tú como experto de tri eh, tributación y en impuestos ver dónde será la mejor opción entonces vamos a entrar en materia mi querido James eh, si estamos en una empresa vamos a poner varios ejemplos y ahí tú nos irás eh, guiando un poco, pero digamos que estamos acá en, en América, en Latinoamérica, en Centroamérica, y pues queremos eh, ampliarnos, eh, como por ejemplo fue uno de nuestros casos que nosotros teníamos problemas con las pasarelas de pagos y tuvimos que buscar la manera de trabajar con la pasarela de pagos de Stripe. Es un, es un ejemplo. Y, eh, y esto solo se podía hacer si tenías una LLC o una empresa radicada en los Estados Unidos. A tu criterio, para muchos, muchísimos emprendedores, empresarios que tienen estos problemas eh, o estas necesidades ya de ampliarse dentro de los Estados Unidos, ¿cuáles son los, eh, las diferentes, los diferentes parámetros que debe tomar en cuenta el empresario a la hora de buscar en qué estado es mejor eh, crear su LLC? Ok, si quiere una LLC en vez de que una corporación sea confirmado que una LLC está mejor. La verdad es no importa tanto um, el estado. Uh, yo prefiero Wyoming sobre Delaware y Florida y eso, porque Wyoming tiene toda la privacidad, es un poco más barato y también uh, ellos son muy eficientes en, en cómo operan. Entonces yo, yo uso Wyoming, el estado de Wyoming, un estado muy hermoso también. Si quiere pasar a Estados Unidos, Wyoming, mucha naturaleza y eso. Uh, eso es otra razón mío, pero no no impacta nada de negocios, <risa> pero uh, no. sí, eso es lo que yo es para uh, tomarlo sencillo. pero si quiero una quiere una dosis un en Missouri o en México, la verdad no no impacta mucho lo que está haciendo porque es uh, el IRS, el gobierno federal lo trata lo mismo solo voy a decir que California, Nueva York, y Nevada y diferentes um, no no no en Nevada, pero California y Nueva York son más costoso y más, uh, más riesgoso en que el estado va a um, molestarle. Entonces, um, para, para tenerlos a corto, Wyoming es lo que prefiero yo. Florida está bien, Delaware está bien, pero Wyoming. Genial. Eh, muchísimas gracias, eh, James. Ahora, tú has mencionado eh, varias palabras importantes en estos parámetros. Una es la privacidad sí tú me vas corrigiendo, otra es el costo obviamente que pues los costos de mantenimiento del lc de manera anual que entiendo que se deben pagar en algunos estados, en otros no eh, y otro sobre el costo de los impuestos, pero también has manejado el tema del riesgo, eh, a, a tu criterio y bueno, esto está planteado para aquellas personas que radican en los países nativos, por ejemplo en este caso en, en, en América, fuera de Estados Unidos y que quieren pues no vivir, bueno, tú has mencionado que Wyoming es un lugar muy bonito, que también puede ser una característica importante eh, a tomar en cuenta por el empresario, pues si desea, pues no sé, visitar con alguna frecuencia por negocios, tiene que ir, ir a un lugar donde se sienta, digamos, físicamente más cómodo. Pero a, a, vamos desarrollando. A, cuando tú te refieres a privacidad, exactamente a qué te estás refiriendo? Cuando uh, cada estado tiene una manera para buscar las compañías registradas en el estado. Con Delaware y con Wyoming puede buscar que la compañía está en está como activo um, pero en florida también lo puede hacer pero en florida también eso muestra quién es el dueño de la compañía si lo, si lo hace bien entonces puede buscar la compañía y ver su nombre en el sitio web diciendo que usted es la compañía y mucho de, mucha gente en Suramérica no investiga, investiga mucho cómo impacta los impuestos en, en su país. Entonces está como no quiere tener problemas. Entonces mejor tener un, moco, un poco más privado. Uh, al mismo sentido, uh, es, ya, ya mis clientes están abriendo compañías en Wyoming y, y vienen a Miami para abrir cuentas bancarias. Uh, puede ser más sencillo en Florida tener una, una compañía en Florida para abrir la cuenta bancaria, sino uh, puede ser más sencillo. Pero no está requerido, um, pero al mismo sentido, es, eso puede ser más sencillo si sí, no importa mucho la privacidad. Yo, yo tengo muchas compañías en Florida que lo puede encontrar um, porque yo estoy viviendo y haciendo trabajo acá. Pero si usted está haciendo todas sus cosas remotamente desde, desde su país y si no tiene presencia acá, yeah, Wyoming o New Mexico no tiene un, una renovación, pero eh, yo no me gusta mucho. Y sobre los, los costos. Es un poco diferente, es como 100, $150 en Florida para renovar y $300 en Delaware y como $100 dólares en Wyoming. Y México no tiene una renovación, pero también en todo el en todo estado tiene que tener un agente registrado y si no tiene amigos en Delaware, New Mexico o Wyoming, va a tener que pagar a alguien para hacer eso también. Entonces hay, hay ese costo para tomar en cuenta. O sea, eh, si bien hay una variación de costos por mantenimiento en diferentes estados que varían, pues de, de todo, entiendo que eh, en Delaware es 300, lo que decía, 150 en Florida, en Nuevo México no hay, pero si es que no se tiene el conocimiento de cómo hacerlo, también habrá que incurrir en asesoramientos para eh, manejar y gestionar esta, este mantenimiento de la cuenta y el pago de impuestos, ¿es correcto? Sí, hay diferentes reportes que tiene que hacer dependiendo en qué tipo de compañía tiene. Si tiene un LLC, solo hay un dueño, hay un reporte. Si hay un LLC con más que un dueño, hay otro reporte. Y si hay una LLC elegido para pagar impuestos como una corporación, hay otro reporte. Y si hay una corporación, hay otro. Y, eh, y también so, eso es el reporte con el IRS que tiene que hacer anualmente. Y hay muchas implicaciones en eso. Hay la, la renovación con el Estado que tiene que hacer. Y si todavía si, si tiene New Mexico, tiene que pagar un agente registrado. Uh, entonces, siempre hay un costo afiliado con algo. Y lo final es, hay un, algo nuevo con FinCEN. Es otro reporte que estamos todavía esperando uh, como información en cómo hacerlo. Eso es su, uh, completamente nuevo ese año. Pero ellos deben tener, uh, de, deben mandarlos como información, cómo hacerlo. Y eso puede venir en cualquier día. Entonces, hay diferentes cosas que tiene que tomar en cuenta, pero los reportes con el IRS son lo más importante y lo más son como particular. Bueno, en todo caso haciendo un pequeño resumen algunos parámetros o algunos eh, algunas algunos temas que hay que tomar en cuenta es la privacidad si es que yo quiero que esté activa o no sobre todo para temas de impuestos a nivel de afuera es lo que entendí luego el tema de los costos eh, de mantenimiento y los costos eh, o, eh, impuestos para eh, los ingresos no es cierto eh, los diferentes reportes que dependerá del tipo de LLC o compañía en la que se haya registrado y eh, pues esto ayudará a bajar el tema del riesgo. Ahora, eh, yo había escuchado, James, en tu eh, canal de YouTube, que tú tenías, eh, que tú comentabas que si es que no se hacen los eh, reportes eh, de manera pues, eh, puntual, a tiempo y de manera correcta, eh, sobre todo si no hacerlo, esto lleva eh, eh, altos costos eh, de, de multas. Cuéntanos un poquito. Sí, eso es algo muy interesante porque en hace hace como cuatro o cinco años, el IRS presentó un nuevo ley diciendo que todos los LLC con solo un miembro, un dueño, tienen que hacer ese reporte para compartir información sobre las transacciones entre la compañía y los dueños. Más normalmente es, es como pagos, distribuciones o gastos personales o algo así. Es súper común y incluye muchas cosas para pagar para ver la compañía. Eso es un, es un gasto que reportable, ¿no? Entonces, eso, si no lo hace um, o hace incorrectamente, oficialmente la multa es 25 dólares. Es increíble, pero lo que ha pasado es que el IRS, uh, eso, eso es algo que tengo que mandar por fax. En el pasado, el IRS no ha, no ha, no ha como sido tan estricto con eso. Pero yo creo que ellos van a iniciar haciéndolo un poco más estricto y eso va a causar diferentes problemas con, con gente que, que no cumplían uh, como hacen los formularios. no Y eso es un formulario que no viene con ningún impuesto calculado, nada que pagar, es solo informa, informativo. Mm -hmm. Entonces la multa es, es porque normalmente en el, cuando ellos introdujeron ese formulario en el pasado, eso fue, fue solo para corporaciones con dueños extranjeros y fue un poco más limitado. Pero eso es, eso es como es ahora. Y claro, bueno, dentro de estas nuevas exigencias y aunque sean netamente para reportar, aunque no sea para pagar impuestos, pero hay que hacerlo de manera correcta. Eh, James, seguramente dentro de la audiencia habrá más de una duda e inquietud. Eh, ¿Cómo te podemos eh, contactar, James? Porque habrá gente que quiera hacerte ya preguntas más puntuales. Oh, sí, super. Ya yeah. tenemos uh, dos canales de YouTube, uno en español, uno en inglés. Yo estoy intentando poner más y más uh, contenido, pero yo explico cómo hacer todas las cosas. Yo tengo cursos en cómo, eh, eh, cómo es más eficiente, de una manera más barato para hacer los formularios de su parte y, en, en, y entender exactamente lo que tiene que hacer. Y también um, ya tenemos servicios, nos puede contactar y programar una llamada con, con nuestro equipo para ver si podemos trabajar juntos, uh, porque es. Yo quiero, yo, quiero yo, yo sé que estoy como diciendo que hay muchas cosas y multas y problemas y cosas que hacer, pero la verdad no es tan complicado. No hay reportes que tienen que hacer mensualmente, es, eso es anualmente, es una vez al año. Sí. Y es, no es tan complicado, no hay impuestos que pagar si no tiene cosas en Estados Unidos, uh, actividades, ni ninguna ni, ni presencia que es normal para no, la mayoría de mis clientes. Y también le, le, le, le da como... Acceso a muchas cosas que puede usar para crecer su negocio más rápido y muchas cosas para vender y más clientes en Estados Unidos. Es mucho, es, hay mucho valor en tener una estructura en Estados Unidos y yo creo que vale para todos los negocios que tienen clientes afuera de su país. Vale mucho. No hay retenciones en, en pagos que recibe, en pagos que manda. Bien. Tiene toda la libertad de hacer cualquier cosa con su dinero y es muy sencillo recibirlo y mandarlo y eso es, no es. La verdad, en, en Sudamérica, en Colombia, en Argentina, en diferentes países es difícil recibir un pago de un cliente. Entonces, por claro, eso pues, tener una compañía vale la pena. Claro que sí. Y claro, como empresarios siempre buscamos expandirnos, crear oportunidades y pues las dificultades, sean pequeñas o, o, o grandes, pues apalacarnos de los asesores como tú. Eh, James, estamos ya por finalizar. Eh, si es que hay algo que yo no te he preguntado y tú quisieras aportar a la audiencia. No, es, es, yo creo que expliqué bien, usted, si quiere crecer su negocio, necesitas también el sabio que tiene usted en, en cómo encontrar sus clientes y, y cómo vender a ellos Y necesita una un proposición de valor que está compartiendo el mercado. Pero también, igual, es uh, tener una manera para recibir los pagos más rápido y más eficiente. Y voy, la última cosa que quiero compartir es que como un americano, yo. yo quiero, si yo voy a pagar a alguien, yo quiero hacerlo en una forma sencillo, porque si alguien me llama, me presenta algo bien, yo, da, da, yo doy tarjeta, yo pago de inmediato. No necesito, no necesito contret, uh, contratos, facturas, americanos no necesitan eso. Si tiene un buen valor, tiene una presencia y puede resolver un problema, vamos a pagar de inmediato de una manera eficiente. Si dos gente viene con la misma solución y algo es sencillo pagar y alguien es difícil, yo tengo que mandar una giro a, a Honduras. You know, yo voy a co uh, coger lo sencillo. Y eso es um, lo que yo quiero decir sobre un, alguien que compra muchas cosas, quien, quien es un americano, es como, sí. como, como somos así, somos rápido. El negocio viene, viene rápido en Estados Unidos. Genial y esa practicidad es la que hay que aplicar. James, este, pa, estoy segura que de la, de la audiencia van a saber aproximadamente tus honorarios de temas de asesoramiento y, o para hacer. Me imagino que variará, pero tengamos un rango. Si es que hay una empresa que quiere contratarte para hacer esas declaraciones anuales, en un rango de cuánto está costando esto. Bueno, pues tenemos tenemos diferentes paquetes y diferentes niveles de apoyo, ¿no? Um, te, también tenemos cursos y información si quiere hacerlo de su parte, eso es lo más barato, ¿no? Pero claro. nuestros servicios, incluyendo um, como a, a ayuda y apoyo, y los formularios de FinCEN, la renovación, los, los formularios de impuestos, entre como mil y dos mil dólares, algo así, es, uh, es, pero eso uh, depende de la compañía, de lo que necesita. Pero tenemos también paquetes de expansión, si sí, más trabajamos más con uh, negocios que quien está establecido y quiere hacerlo. Quiere expandir a Estados Unidos muy muy rápido, sin preocuparse y, y, y entender exactamente cómo hacerlo. Uh, somos para ustedes. Si usted está iniciando y no, no está, está establecido, no tiene para invertir en algo así, es, es mejor que estudie un poco la, los canales de YouTube y, y hacer llamadas. Porque yo estoy haciendo llamadas gratis también en las mañanas para, para, con gente también para avisarles. Hay diferentes opciones para diferentes niveles de, de emprendedores. Claro, claro que sí. Bueno, en todo caso, van a quedar en las notas del programa, en los canales de YouTube. No sé si tienes alguna web que nos quieras compartir, James. Um, TooEmpresenAmerica.com, eso es uh, mi, tu Empresa en América, es mi como canal en español en YouTube, ah, okay. Uh, okay. donde está mi información. Yo soy James Baker CPA y James Baker CPA eso es más inglés, pero tu Empresa en América. Yo estoy uh, así uh, aquí y estoy agresivo que me tenían en, en ese podcast. Muy interesante lo que está haciendo. Tenemos que hablar más eso, en sus servicios y eso. Y bueno, gracias. Uh, espero que eso ayudó a la gente. Seguro que sí. Gracias y ya te dejamos ir. Mil gracias a ti, gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iBox, en iTunes, en el formato de video en YouTube por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un episodio de Oportunidades de Negocios. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Chao.